esta vez por la segunda fecha y frente a Uruguay. La tricolor empezó ganando el encuentro con un gol de penal antes de los primeros 10 minutos, pero los uruguayos revirtieron el marcador y ganaron por 2 a 1. Colombia es última del grupo 2 con 0 puntos, 4 goles en contra y solo 2 a favor. Parece que la clasificación al hexagonal final está embolatada. Este sábado 30 de marzo a las 5 y 30 de la tarde, Colombia se enfrentará a Paraguay por la tercera fecha. En un amistoso sin brillo y con poco fútbol, Argentina que no tenía a Messi en campo le ganó por la mínima diferencia a Marruecos con gol de Ángel Correa en los minutos finales del encuentro. Cristiano Ronaldo se lesionó. El astro portugués salió del partido que enfrentaba a su selección con Serbia debido a un problema de gravedad leve en los flexores del muslo derecho. En las próximas horas se determinará cuánto tiempo llevará su recuperación. Y cerramos con una noticia triste. Rafael Ensel, uno de los sobrevivientes del accidente del avión en el que viajaba a Chapecoense a Medellín en el 2016, falleció tras sufrir un infarto mientras jugaba un partido de fútbol con sus amigos